Muchas gracias. Eh, por lo que respecta a las enmiendas de compromiso, nosotros estábamos dispuestos a, a aceptar las dos primeras enmiendas. Creíamos que realmente enriquecían el texto, eh, eran pertinentes. Quizá no el tema del presupuesto, porque de hecho cuando nosotros nos hacíamos la autoenmienda también eh, eliminamos un punto que hacía referencia al presupuesto de defensa. Y lo hacíamos en aras al consenso, de verdad, con toda la buena intención, intentando buscar eh, la vía más fácil para que todos los eh, partidos, para que todos los grupos de esta Cámara pudieran aprobar esta moción. Porque creíamos que, después de recibir la, la feliz noticia de que la ICANN ha sido premiada por, eh, como Premio Nobel de la Paz 2017, creíamos que el Senado tenía que sacar hoy una noticia positiva tenía que eh, dar apoyo eh, y seguir y mostrar interés en seguir por la senda del desarme nuclear, de la eliminación total de las armas nucleares en el mundo. Pero nos ha sorprendido la enmienda del PSOE, del el Grupo Socialista, porque desde nuestro punto de vista no acabamos de entender cómo se puede presentar una moción en el Congreso en la que, si uno lee exactamente, textualmente, lo que dice en la moción del Congreso es manifestar su apoyo a la resolución L41 aprobada en la Asamblea General de las Naciones Unidas que inicia el camino hacia la prohibición de las armas nucleares, uno cree que el PSOE realmente está a favor de eliminar las armas nucleares porque la misma moción, perdón, la misma PNL decía también participar activamente en las conferencias previstas para los meses de marzo y junio, julio conjuntamente con otros estados. Nosotros nos habíamos hecho, hecho ilusiones de que el PSOE podía estar a favor realmente de la prohibición de las armas nucleares, pero claro, cuando decimos claramente en una moción que pedimos la inmediata adhesión de España al Tratado de Prohibición de Armas Nucleares Aprobado en el sede de las Naciones Unidas el 7 de julio, y el PSOE nos hace una enmienda diciendo mmm, bueno, <risa> diciendo otra cosa muy distinta, ¿no? informar por qué no se participó en las, en, las, eh, en las conversaciones, que sí, que estaríamos de acuerdo, es importante. O potenciar políticas de exterior basadas en la, en la resolución de, de los conflictos y, y que vayan de, destinadas al desarme nuclear. Sí, estamos de acuerdo. Pero, ¿qué mejor política que que el Gobierno se adhiera definitivamente al Tratado de Prohibición de Armas Nucleares? Eh, nosotros no podíamos aceptar ciertamente las enmiendas del de, de Grupo Mixto, no las del PSOE, porque entendemos que deslucen toda la moción. Lo que nosotros queremos es un compromiso del Gobierno de España para la adhesión al Tratado. Muchas gracias. gracias senador Pasamos al turno de...